43 minutos de la mañana. Continuamos, amigas, amigos, para hablar de un caso sin duda eh, peculiar, por decirlo menos, que tiene relación con un ecuatoriano. Se trata de Nelson Serrano. En el 2006, este empresario fue condenado allá en Estados Unidos a cuatro penas de muerte por el crimen de cuatro personas. El jurado lo encontró culpable. Eh, sin embargo, eh, la defensa del señor Serrano ha argumentado que el día en que ocurrió ese episodio, él se encontraba muy lejos de, físicamente de ese lugar, por lo tanto, eh, era absolutamente imposible que hubiese podido ser el autor de esos crímenes. Sin embargo, se encuentra él en el pasillo hacia la muerte. Y en ese sentido, eh, se está haciendo una suerte de concienciación nacional e internacional para que se revise este caso que, insisto, podría generar un precedente importante. Hemos invitado a Oscar Vela, el ES abogado justamente del señor Nelson Serrano, para tener un poquito más de detalles sobre este particular. ¿Cuál es el punto, y gracias por atendernos, eh, abogado Vela, cuál es el aspecto más contundente de la defensa frente a varias aristas que tiene el caso, ¿no? pero cuál es, digamos, el argumento de mayor peso a su juicio? Bienvenido, buenos días. Gracias, Andrés, muchas gracias por la entrevista. Bueno, eh, a ver, eh, lo, los argumentos son, son distintos y son varios, además. Eh, sí. existen, existen una serie de, de pruebas, de evidencias que se han descubierto en los últimos años, te diría que en los últimos tres años aproximadamente, entre los equipos de abogados que, que trabajamos en este en este caso, se descubrieron una serie de pruebas, eh, testimonios eh, y, y evidencias que fueron ocultadas en su momento por la Fiscalía de Bartow, eh, por la fiscalía que siguió el proceso contra Nelson Serrano, por la propia policía, eh, y que son pruebas contundentes en beneficio de Nelson Serrano y de su inocencia. Pruebas que además señalan con claridad la responsabilidad de otras personas en, en el crimen, de un grupo de sicarios eh, que fueron contratados por un mafioso, por un hombre de, de la mafia de Nueva York, que habría dirigido este crimen contra una de las personas, una de las cuatro víctimas que estuvieron ese día en las oficinas de, de Airy Manufacturing. De modo que eh, todo lo que se ha encontrado en estos últimos años, te diría que aproximadamente 8 o 10 pruebas, son absolutamente contundentes y, y exculpan por completo a Nelson Serrano. ¿Por qué el interés de Fiscalía o de la Policía en culpar a un tercero, si es que hay evidencias de quienes pudieron estar detrás de este episodio? Bueno, eh, ahí hay varios, varias razones. La primera es que desde el primer momento la familia de las víctimas señaló como responsable de los crímenes a Nelson Serrano. Ellos oh. habían tenido una disputa de dinero originalmente en el año 1997. Nelson les había demandado por un valor importante de dinero que desapareció de las cuentas de la compañía. Era una demanda civil la que interpuso Nelson Serrano. Eh, eh, cuando se producen estos crímenes en diciembre de 1997, la familia de las víctimas, esta este es mi opinión personal, eh, señala Nelson Serrano, no solo por el problema de dinero que ya se había mantenido, Exacto. sino creo yo que en buena parte por ocultar las razones reales de este crimen. Y era una vendetta, no, era, era un problema más bien de narcotráfico, según consta en los expedientes policiales y en los expedientes de la fiscalía. Había un problema de narcotráfico serio, un problema en el que estaba involucrado uno de los muchachos que muere en el, en el crimen. Y, y al parecer esa fue la razón principal para dejar este tema allí tapado, señalar como autor de los crímenes a, a Nelson Serrano, pese a que él no se encontraba en, en esa ciudad, estaba en Atlanta, 500 millas de distancia, y responsabilizarlo a él. Y ahí te podría yo les dar otros componentes. Hay un componente claramente racial, como sucede muchas veces en los Estados Unidos, Siempre las víctimas que, que, a las que primero se señala este tipo de crímenes brutales, de crímenes que son muy mediáticos, su, suelen ser negros o minorías latinas, casi todos los casos son muy similares. Había además un componente importante electoral, se les venía muy pronto a los fiscales y a la policía judicial las elecciones, ellos son elegidos por votación popular, y estaban a punto de ser, eh, de ser de perder esas elecciones y en consecuencia de perder sus carreras. Así que ellos necesitaban, a de lugar, encontrar rápido, pronto, lo antes posible, un responsable. Y claro, un responsable como Nelson Serrano, un ecuatoriano, al que le tachaban despectivamente del mexicano, eh, era mucho más eh, mucho más eh, eh, jugoso para sus carreras, ¿no es cierto? Claro. Vender esta idea. Y así se sucedió. Hay muchos componentes allí alrededor de todo esto. Por suerte, ahora hemos descubierto estas, estas pruebas, de Andrés. Ahora, la, la condena está en firme. ¿Por qué? Y Enhorabuena, se ha demorado, pero digo por qué. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué depende para que finalmente se ejecute la pena de muerte? Bueno, a ver, precisamente no está en firme la condena, digamos, la sentencia ah. está en firme, pero no la, no la condena, no la ejecución, evidentemente, porque ahí, este momento, existen dos recursos todavía judiciales que tiene Nelson Serrano para, para demostrar su inocencia. Parece... Parece cómico decir esto, pero es real. Nelson tiene que demostrar su inocencia frente a la justicia de Estados Unidos, en este caso frente a la justicia de Florida. Y, y los dos recursos justamente son, eh, son los que detienen cualquier proceso de ejecución de una sentencia de pena de muerte. Son recursos que la justicia de Florida hoy está deteniendo. Uno de ellos es un recurso constitucional de, de revisión de su sentencia por inconstitucionalidades, violaciones a los derechos de Nelson Serrano, el recurso de resentencia, y luego un recurso de edad federal, que es una suerte de repetición corta del juicio del año 2006, en donde se pueden presentar todas las pruebas y declarar la inocencia de Nelson Serrano. Eso es lo que está pendiente y por eso no se le puede ejecutar. Comprendo. Ahora, pero y ¿qué posibilidades hay a propósito de revisar todo el proceso con las nuevas evidencias? A ver, las posibilidades son muy grandes en la medida de que la justicia de Florida dé paso a la, a, al trámite del recurso, este recurso el primero, la resentencia que es el primero en orden cronológico debe agotarse está detenido desde hace cuatro años de forma absolutamente injustificada e ilegal es un recurso que normalmente suele despacharse en cuestión de tres meses, hasta seis meses, no más que eso. Estamos cuatro años esperando el recurso. Luego vino la pandemia y eso sirvió también para dilatar todos este tipo de, de, de recursos. Eh, lo cierto, Andrés, aquí es que a la justicia no le interesa. A la justicia de Bartow y de Florida específicamente no le interesa revisar este caso. El caso de Nelson Serrano es muy mediático, ha sido muy visible en los Estados Unidos, hay muchos otros casos similares a los de Nelson, este no es el único, sí. y todos esos evidentemente repercuten, tienen tienen, tienen eh, eh, o traen problemas graves a la justicia, eh, no solo en cuanto a indemnizaciones, reparaciones económicas, cuando se declara inocente a una persona que ha estado años o décadas en la prisión, sino que además daña una vez más la imagen de, ya tan desgastada de este, de este sistema judicial de Florida, que es el más corrupto de todos los Estados Unidos. Así que, eh, evidentemente, si por ellos fuera, si por la justicia de Florida fuera, ellos no tocan jamás este caso y lo dejan ahí guardado. Y lo que mm. están esperando, también te lo digo con absoluta sinceridad y claridad, lo hemos dicho abiertamente, lo que están esperando es que Nelson muera. Ellos lo que quieren es que Nelson muera de muerte natural en prisión. Para ellos, la gran ventaja sería que Nelson amaneciera un día, un día, un día muerto y que la familia tratara de olvidar este caso, algo que no va a suceder jamás, ya se lo hemos dicho. Inclusive, oh. si Nelson llegara a morir, nosotros vamos a seguir con este caso. Comprendo, eh, pero en todo caso se trata efectivamente de una persona, un adulto mayor. ¿Cómo está la salud del señor Serrano? Sí, Nelson tiene 83 años y una salud bastante desgastada. Eh, está con muchos problemas, él, él tiene problemas de, de, de, de visión, está, está quedándose ciego, tiene problemas eh, auditivos, eh, una serie de dolores y achaques propios de la edad. Eh, tiene un problema, un problema serio del nervio ciático eh, eh, una serie de males que, de, sobre los cuales nos hemos venido quejando permanentemente porque Nelson no ha tenido ni la asistencia ni, ni, ni el control médico para poder, para poder eh, mejorar su salud. Más aún, hace dos semanas, por enésima ocasión, esto ya nos ha pasado varias veces, le quitaron las, las pastillas que él toma, la medicación que él toma para el corazón, el Él sufre problemas de corazón, y se la quitaron una vez más. Esta es la tercera o cuarta vez que ya se le quitan las pastillas y le dejan semanas sin tomar sus pastillas, que están buscando evidentemente que muera, que muera en la prisión, como yo digo. ¿Y eso cómo es posible? Es decir, no hay organizaciones de derechos humanos que velen porque efectivamente se respete lo mínimo que es darle una pastilla a una persona que lo requiera. Por supuesto que existen y, y a través de esas organizaciones del propio gobierno ecuatoriano de Cancillería se han presentado en las quejas formales, cartas oficiales de gobierno a gobierno, solicitando inmediatamente la asistencia a Nelson, eh, que se le devuelva las pastillas, que se le atienda respecto de todas las dolencias que tiene. A la luz de los derechos humanos, esto es evidentemente una vergüenza. Eh, eh, es, es un verdadero crimen el que se está cometiendo, cometiendo allí con, eh, con Nelson. Pero es parte de, de cómo funciona ese sistema también. Es decir, a nosotros nos atacan permanentemente, me refiero al Ecuador, de que, de que en la justicia nuestra hay corrupción, de que en nuestras cárceles son un verdadero desastre. Y es absolutamente cierto, no podemos decir nada. Nosotros no claro. podemos lavarnos la cara porque tenemos una vergüenza del sistema judicial y una vergüenza del sistema penitenciario. Pero el de ellos no es mucho mejor, Andrés. Y estamos padeciendo, estamos nosotros en nombre de Nelson Serrano, padeciendo lo que le pasa a un ecuatoriano allí. Esto multiplicado por todos los latinos, todos los negros, todas las minorías raciales que están allí. Imagínate las consecuencias de esto. Así que eh, eh, se han hecho todos los esfuerzos, se han presentado las comunicaciones, se ha demandado la asistencia al cónsul ecuatoriano, al, a organismos de derechos humanos, y sin embargo se repiten estos hechos permanentemente, ¿no? Incluso se ha combinado a tratar de eh, que interponga buenos oficios el propio presidente Lazo. En ese sentido, ¿hay alguna expectativa? Porque a ese nivel podría ser que efectivamente se permita que se reabra el proceso y se finalmente se esclarezca. ¿no? Por supuesto, se lo ha hecho a través de los distintos canales, del propio presidente Lazo de, de, de Cancillería, digamos que es el canal oficial claro. diplomático del gobierno ecuatoriano, ya se lo ha hecho, sin que esto signifique bajo ninguna circunstancia interferencia en la justicia o intromisión en la justicia americana. Eh, eh, pero por el otro lado, el gobierno tiene todo el derecho y la obligación, además, de defender a su ciudadano, de defender a Nelson Serrano. El gobierno ecuatoriano, además, está es responsable de este caso de Nelson Serrano desde el año 2008, cuando fue condenado por la Comisión Internacional americana de derechos humanos hacerse cargo de Nelson, mantenerle su defensa, pagarle sus abogados y evidentemente velar por su, por su integridad. Eh, y el gobierno ecuatoriano así lo ha venido haciendo, eh, o los gobiernos sucesivos así lo han venido haciendo eh, mal que bien. Ahora, en este, en este momento, te diría que tenemos muchísima más resonancia con este gobierno y con esta Cancillería que ha mandado ya varios comunicados en semanas sucesivas al Departamento de Estado eh, de los Estados Unidos reclamando por este caso y pidiendo la asistencia y, sobre todo, eh, exhortando de alguna forma que, que, que, se le, que se le dé justicia, no que se, que se convoque a las audiencias que en el, a las que Nelson Serrano tiene todo el derecho de, de acudir. Decía usted que este trata de un caso mediático. Me pregunto, ¿los ciudadanos ecuatorianos tienen alguna manera de pronunciarse, de presionar, de, de hacer algo para que eh, se observe de manera más eh, rigurosa, equitativa ese caso? Por supuesto, Andrés, a ver, a través de todas las redes sociales, la gente se ha pronunciado, en el Ecuador se han pronunciado mucho desde que salió el libro, justamente, Los Crímenes de Barto, en septiembre, hemos tratado de visibilizar mucho más este, este caso y se lo ha logrado a través de redes sociales. Eh, está la página de Nelson Serrano, eh, www.nelsonserrano.org, que es la página en donde uno puede entrar, puede registrarse y puede apoyar a Nelson Serrano y eso tiene una réplica automática en los Estados Unidos. Eh, esa es la forma en la que podemos levantar la voz, Andrés, a través de las redes sociales, que es lo que mejor funciona hoy día. ¿no? Qué bien, eh, así que bueno, ahí queda planteado para las personas efectivamente que puedan eh, expresarse a través de eh, las redes sociales y finalmente lograr un mayor consenso sobre este particular, que puede sentar un precedente importante, doctor, creería, ¿no? Claro, por supuesto, a ver, es, es, es fundamental, eh, este no es solo el caso de Nelson Serrano, es decir, este es el caso, sí, es un ecuatoriano hoy, pero a coyuntura, pero solo en Florida, eh, eh, Andrés, hay 343 casos exactamente iguales al de Nelson con violaciones a de los derechos constitucionales. Es el único ecuatoriano que está en el corredor de la muerte hoy día. Pero hay 343 casos en fila esperando por justicia, esperando por un nuevo juicio, esperando que se les pudiera permitir pre presentar las pruebas o descubrir las pruebas que fueron ocultadas por actos de corrupción. Es decir, Hay mucha tela que cortar en el sistema judicial eh, estadounidense y esperemos que todo esto sirva precisamente para que ese sistema mejore en beneficio de los ciudadanos, turistas y de todas las personas que de una, una forma u otra visitamos o, o concurrimos a ese país en algún momento. Conociendo la cultura norteamericana, quizás en algunos años veremos este caso o algún otro, pues en alguna película, ¿no? Pero ojalá eh, eh, ese final sea el que nosotros anhelamos, que, que brille justamente la justicia. En ese contexto... Y bueno, ya lo ha mencionado sobre los niveles de corrupción, pero ¿qué esperanza tiene en que finalmente esto fluya, doctor? A ver, eh, tenemos esperanza evidentemente porque se está haciendo mucha presión y porque legalmente judicialmente debe procederse con, la, con los procesos de Nelson Serrano y con los recursos. Entonces, esa es nuestra esperanza. Y, y sí, pronto probablemente, Andrés, podamos ver un documental, una serie documental sobre la historia de Nelson, sobre el libro precisamente Los Crímenes de Bartow. Eh, ahora se están negociando ya esos derechos. Es muy probable que inclusive a finales de este año tengamos ya en las plataformas digitales importantes de los Estados Unidos un documental sobre toda esta historia, que sería muy importante para su caso, ¿no? Ah, pues que sí, sí, que bien, ojalá, porque además... Eso evidentemente visualizaría eh, los niveles de corrupción tan altos, ¿no? Y y po podría provocar algún tipo de reacción. En fin, por ahora es todo, quiero agradecer el tiempo concluido, ha sido el abogado Oscar Edel, eh, abogado de Nelson Serrano, hablando sobre la serie de elementos nuevos que finalmente demostrarían de manera contundente la inocencia del señor Serrano, quien se encuentra en el corredor de la muerte y que se está gestionando justamente para evitar que eh, se cumpla esa sentencia. Ojalá eh, mantenemos esa esperanza de que así sea. Muchas gracias, abogado, que tengan buen día. Muchas gracias, Andrés.